Abuelo, ofrécele llevarle a un centro de vacunación y de esta forma resultarán vacunados los dos. Es decir, que si usted que si usted tiene un abuelo abuela, eh, usted puede llevarlo y usted se va a estar vacunando sin importar su edad. Obviamente tiene que pasarle a los 18 años pero es un asunto de, de protocolos. Entonces, aquí vemos que el plan inicial, donde está dividido por cuatro fases, un plan... Eh, Súper realmente, ahora no tiene ningún sentido estructural y ella dice que es iniciativa, que es si se quiere estrategia, pero realmente es para tapar el desastre porque eh, una persona, un hijo llevaba a su mamá ya adulta y, y, y estaba en el lugar y lo que decía era ¡Wow! Déjame aprovechar que estoy aquí y ponerme la vacuna yo. Entonces, como el staff médico, ya sea los que son precisamente médicos, enfermeros o voluntarios, no tenían, si se quieren, eh, sí. la capacidad para decir no, no es su turno. Están haciendo esto para tapar ese desastre. Es una iniciativa... Ni sé, o sea, realmente es una iniciativa que yo, yo no la, la dijeron totalmente porque ya había un proceso y me parece que hay personas que no necesariamente necesitan la vacuna en un momento determinado. Ojalá que siga fluyendo bien, ya casi asciende al medio millón, más de 500 mil dominicanos se han vacunado y es algo positivo realmente. Eh, para contestar una pregunta que dejamos quizás en el aire, eh, la semana pasada sobre cómo era el proceso en Estados Unidos, especialmente en el estado de Nueva York, aquí tenemos un televidente que se llama Antonio Lizardo, que le dio respuesta a nuestra duda y dice, eh, aquí también es por cita el proceso de vacunación y son mayores de 70 años. Hoy abrió el estadio de los Yankees 24 horas por motivo que acaban de llegar las vacunas que son... Dice que es fiel fanático. Muchísimas gracias. Anexa el comentario de lo de Frank Reyes que estuvimos discutiendo el pasado viernes y él le parece que estuvo mal. Entonces, vemos un símil entre el estado de Nueva York que evidentemente es por cita, se tiene que agendar antes de ir al centro de vacunación y se está priorizando a las personas mayores de 70 años. Con nuestro servidor. Por eso ustedes no han visto que hemos puesto. El, el tweet, no solamente el tweet sino también un, un arte que hizo eh, principalmente eh, Presidencia de la República, también eh, el, el Ministerio de Educación. Sí, tenemos otro, señor director, el número dos, señor, por favor, señor director, que se ve completo. Eh, ya la, la promoción que salió desde el despacho de la vicepresidenta. Ahí vemos, eh, pronto llegarán los abrazos, pronto llegará, no, no, eh, la otra, ok. Acompaña a un adulto, que era lo que Veloz eh, eh, estaba eh, diciendo en su comentario, pero que queremos para que ustedes vean que es oficial. Acompaña a un adulto mayor de 80 años. Ojo, pero esas son de las cosas que yo a veces no entiendo. Mayor de 80 años a vacunarse y en agradecimiento tú también recibirás tu vacuna. Esa es la promoción que hizo la primera edad yo estoy mil por mil de acuerdo la vicepresidenta la, perdón, perdón, sí. la vicepresidenta Raquel Peña, yo estoy mil por mil de acuerdo eso está bonitísimo el detalle es que no podemos si tenemos un protocolo debieron de tomar en cuenta todas esas variables claro. en polonia no, pero que, o sea es que no podemos estar eh, inventando Ah, bueno, esto funciona, esto no funciona. O sea, yo entiendo que el COVID es algo nuevo, pero un proceso de vacunación no es nuevo. Hey, ojo con esto. Un proceso de vacunación masiva no es nuevo. Hemos tenido enfermedades que eh, han ameritado eh, vacunaciones masivas. Entonces, tenemos hallazgos, tenemos parámetros, tenemos fórmulas, tenemos eh, mucha gente que sabe cómo hacer este proceso. Entonces, hemos dado muchos palos a ciegas. Y esto, lo que en vez de ayudar, lo que hace es desinformar. Ahorita no crean que van... Miren, yo me atrevo a jugar un palé o un yun-yun o, o, o, o, o, o, o un golfio, ¿eh? de que ahorita, es más, ahorita no, desde, desde hoy muchos jóvenes con su tigueraje, hay abuelito, hay vecinas, van a llevar personas de 70 años y de 60 y de 65. ¿tú ves? Entonces, ¿dónde debe de, de poner las cosas claras para que todo sea equitativo y no comencemos a ver noticias de que fulano sin estar en su fase se vacunó, que fulanito porque es artista se vacunó que fulano porque eh, eh, eh, estrella de, de béisbol se vacunó, ¿dónde es que radica y, y son los principales cómplices de ese problema? Los que están vacunando, las enfermeras, los enfermeros, porque si usted va, es con una, con una cédula que usted va a, a, a vacunarse, no es con, no es con un antenacimiento, no es con un sombrero, no es de que mire mi cara, que mire mi cana, mire, mire mire mi cuerpo. No, es con la cédula de identidad y electoral que se supone que es única. Se supone que tiene nuestros datos y se supone que es un documento legal, de fuerza legal en la República Dominicana. Entonces, si usted llega, llega Roberto Neri, ¿verdad? Con una persona, entre comillas, de 80 años y cuando vean la cédula, la persona tiene... 60, entonces no hay que vacunarlo. Lo que hay que mandarlo para su casa. Mire, vuelva cuando le toque. ¿Entiende? Porque ahí estamos hablando de dos vacunas. Entonces, hay un, hay un personal de salud de los que están vacunando y, y, de, y de los también voluntarios, que hay muchas personas voluntarias, como la defensa civil, eh, lo de los derechos humanos, entre otras. Cuando usted vaya, mire esa cédula. Porque eso, eso es fácil. Yo no entiendo por qué se ha hecho tan difícil. Eso es ir recogiendo la cédula en la fila, ¿usted ve? Entonces, ahí usted le dice, mire, usted no, no váyase para su casa, a usted no le toca, para que no esté ahí el día entero haciendo una fila y que al final cuando llegue, entonces el que está vacunando, ay, no, pero ya hizo la fila, vamos a vacunarlo. Entonces, no, o sea, yo no estoy discriminando con esto, ni quiero que me malinterpreten. Lo que yo quiero es que hagamos las cosas correctamente. Entonces, si, si la... El gobierno ca cambia eh, eh, eh, el protocolo día a día, pues lo que sí. van a ejecutar ese protocolo, aunque lo cambie el gobierno, porque el gobierno lo puede hacer, la, la, la vicepresidenta lo puede hacer, que es la directora del gabinete de salud, lo pueden hacer. Lo que hay que ejecutarlo como ellos lo, lo, lo entiendan, que hay que hacerlo. Si ahora la persona de 80 años acompañada de un joven se va a vacunar a ese joven, no a la familia entera, porque también ahorita llegan. Con la, con, eh, veloz, con la doñita, ¿verdad? Pero vienen 20, 20 nietos. <ríe> ¿Eh? Vienen 20 nietos. No, porque venimos a.. ¡No! Es uno. Entonces los que están ahí en los puntos de vacunación son los que deben de mantener ese control. Que son los que han metido la pata, que me cusen. Perdón, han metido la pata. No es Fran Reyes, no es Luis Polonia. No es la modelo ni la megadiva, no. Son ustedes los que han metido la pata. Y por eso escuché decir que el personal que vacunó a Luis Polonia, esto ahí hago un, un paréntesis, y entro al mundo de la especulación. Ya estoy especulando. Escuché que lo iban a cancelar. Sí. Uh -huh. pues, Fueron suspendidos. O suspendido. Muy bien hecho por él. Ese fue el ex, brutal. No, no, no. Fue el nuevo. No. Fue no. pues Rivera, sí. Fue Rivera, ok. Rivera, hey, Rivera un guardia, me dice, Hey, ¿hay? Es verdad. ¿Guardia? ay. Yo a, a, a, compartí con varias personas que lo conocí, me dicen que ese hombre hay que ponérsela en el medio. ¡Ay! Y míralo ahí, yo, yo no recordaba quién... ¿Ya empezó? Y es así, porque usted, yo creo que si yo estoy enterado, está enterado el personal que está vacunando. Porque la bajan una línea. Entonces vamos, al va, personal que está vacunando son los que tienen que mantener el control a quién le están poniendo esa vacuna. Para que, para que las cosas continuemos en orden. Ya se metió la pata varias veces. Vamos a organizarnos. Y ahorita cuando llega una persona acompañada de un joven, primero que tengo 80 años, porque hice 80 años. ¿Eh? Hmm. Entonces, porque es de muy mal gusto, todos no queremos vacunar. Yo me quiero vacunar. ¿Tú no te quieres vacunar, Veloz? No, Veloz no te. Claro. ¿Tú claro. ¿Tú <risa> sí. ¿Por qué tú te <risa> porque dudas de mi palabra? No, las yo risas. no, la que dudas eres tú cuando respondes. <risa> sí, sí, sí, yo estoy <risa> ansiosa por vacunarme. No, no se te nota. En ese. <risa> Eric se le nota, ¿verdad? <risa> ¿Eh? Te voy a buscar una vecina mía que tiene 82 años para que la lleves, para que tenga ese privilegio. Ok. ¿Eh? ¿Qué ok, que que ok, que está bien? ¿Tú la sí. llevas? Lo que pasa es que seguro ya tienen ni nietos. No, que no, no, hacer no, no, no, Entonces, no, no, Como que no quiero sacar ventaja de no, ella. No, no, no, este. no, no, no. Ok. Sí. Ok. Y